Ahora sí, ¿qué tal? Pudimos estar fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? cómo está? Yo también. ¿Andan todo bien? es un día especial para la taberna. Hoy es el cumpleaños oficial de la taberna. Hoy es el número 3 oficial oficial, oficial de la taberna. Ah. Es, es un día re importante para nosotros, venimos eh, sorprendiéndonos cada día más Todas las cosas que, que van sucediendo alrededor del canal, ¿no? que, que crece el disco, que crece Twitch, que crece YouTube Más comentarios, más, eh, más cosas en Instagram, ¿verdad? Feliz cumpleaños para todos ustedes también porque son par tan parte del canal como nosotros, así que muchas gracias hay unos anuncios que para hacer hoy, acá los tengo, me los paso a la producción. Eh, la verdad, estoy muy contento de que se acompañen. Este año se pasó, pasó volando, creo que fue por las vacaciones que nos tomamos el canal al principio de año. Eh, y además, eh, para mí fue diferente este año del año pasado, de ¿no? la taberna ¿como? Cuando se cierra uno de estos. se cumple uno de estos ciclos. Eh, pongo a. a ver qué hicimos atrás. y. Ah, el crecimiento del canal siempre fue. Siempre fue para arriba. Y. Poder festejar otro cumpleaños es genial. Es súper, súper genial. Y. Eh, voy a pasar con a los anuncios. Ahora mientras. Vamos por empezar igual. Eh, entonces, ese, ese es el cumpleaños de taberna, pero hoy, hoy, hoy no lo festejamos, ¿no? Lo vamos a festejar a fin de mes. Eh, pero quería, quería aprovechar un tiempito y agradecerles por todo por todo el aguante que nos dan, por, por aparecer en nuestro stream, en los videos y demás. La verdad que es genial poder festejar un cumpleaños con todos. A ver, voy a ver los anuncios del día de hoy. Mañana retornamos a Nuren. Esto, esto es re importante porque Baches se había de ocasiones y no podíamos jugar. Pero mañana retomamos a Nurem con el capítulo 41 Y se vienen algunas sorpresas para el stream Así que para cualquiera que esté interesado o que nos siga eh, Pero esperamos que les gusten ¿Qué más? El viernes seguimos con el Jardín de los Presentes eh, Que es la aventura de vampiro Que está dirigiendo Lordi Va a estar buenísima El cumpleaños de la taberna lo vamos a festejar Por nuestro canal de Discord Vamos a hacer actividades ahí Va a haber mesas de one shots Con diferentes DMs tenemos sorteos, de un montón de cosas eh, Y... Eh, hay dos eventos importantes Uno es el concurso de interpretación Está buenísima la idea Para cualquiera que le interese que se sume al canal de Discord Y vea las reglas La idea es que se les va a asignar una consigna a ustedes Por ejemplo, tienen que explicarle al rey Por qué la misión salió mal Y tienen tres minutos para interpretarlo eso Frente a un grupo de jueces y al resto de la comunidad Y después le toca a otra persona Los jueces eh, van a entregar puntos y al final del día que tengamos puntos gana Y hay premios eh, eh, Premios en dinero es <ríe> eh, Algo que no esperábamos decirlo jamás <ríe> Pero nos sorprendió a todos Y está todo, toda la información en el canal de Discord Y hay un, y hay un canal especial para hacer preguntas Yo estoy súper atento ahí Porque es la primera vez que vamos a hacer este concurso de interpretación Y quiero que salga bien Así que si les interesa, si les parece buena idea si, O incluso si quiere Pasar a improvisar también se puede, depende de ustedes. Nosotros dimos tiempo de una semana y media dos inscripción eh, por si alguien quería preparar algo. Con tres minutos hay que estar ahí. Eh, pero espero que les guste la idea. A mí me parece genial. Estoy súper, súper orgulloso de esta idea. Eh, no fue de ninguno de nosotros, fue uno de nuestros Patreons. Eh, los Ofocus, of son grande. Así que... Si, si les interesa el concurso de interpretación eh, Por favor vayan al Discord Y súmense, Está todas ahí las bases para anotarse Para hacer preguntas, para lo que necesiten Y... nada, ah, espero verlo, porque yo no, yo no voy a participar de juez de nada Yo voy a estar de tipo de organizador, de presentador eh, Los jueces son equipos de gente que son geniales Y probablemente ya los conozcan, ya los vamos a avisar cuando más cerca de la fecha pero, pero bueno, espero que les guste, pero que se suma Y... ¿qué más? Esto era el último... Ah, sí, y la última actividad del de domingo 29 de agosto va a ser un Taberna Responde, vamos a estar todo el equipo, y que Max, Luciana, Bachi, Lordi y yo, en stream, festejando el cumpleaños de taberna. seguramente comamos torta o algo por el estilo, y eh, vamos a responder preguntas que nos hagan sobre, sobre nosotros, sobre el canal, sobre las cosas que quieren... Vamos probablemente a ignorar eh, cualquier pregunta del estilo de reglas, como es un momento para festejarnos a nosotros, así que vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Eh, ¿Qué más? Ah, bien. Y con el taberno responde. <risas> ¡Gracias! ¡Nota! ¡Qué ídolo! Eh, con el taberna responde, vamos a cerrar el baño de la taberna, muy contentos, muy orgullosos y vamos a, a empezar, digamos, lo que sigue. En cuanto a Nurem, de hecho cerró justo, ahora vendría a empezar lo que es una nueva temporada de, de la aventura, así que... Eh, estoy, estoy con toda la aventura quiero jugar ya mismo, eh, dos semanas sin rol me hicieron mal. Ahora, vamos a el Stranger. Primero, muchas gracias a todos los felices cumpleaños que veo ahí, que toda la buena onda que están tirando son... Son geniales ustedes, esto es increíble Nos pone contentos a todos, ahí está Lu y está Bache en el chat también Las dos están leyendo y seguro que se ponen, estoy contento Si llega a haber preguntas ahora sobre el concurso probablemente las responda Así que no se preocupe si te responde no, no quiero dejar pasar muchas preguntas del de concurso de interpretación Porque es importante responder Bien ¿De qué se trata el DM responde? Ah, no, una cosa más El miércoles que viene Finalmente vamos a retomar los streams De Warbuilding <risa> A los que yo tanto les estuve esquivando uh, Que bueno, por diferentes razones este año no se pudo hacer Que nos mudamos, que el internet, qué sé yo Fue, fue un caos en general este este fin de... de año para nosotros Y eh, La producción Y eh, Vamos a retomarlo todavía, todavía estoy armando un poco De qué se trata el próximo Porque Como ya les dije, mi idea era mi idea no era realmente tipo, crear el documento en sí, sino compartirles el proceso que, cual, por el cual yo paso para hacer un mundo. Porque hay realmente una tarea súper larga que requiere un montón de tiempo, que requiere un montón de, de, de compromiso y ponerse un montón de obstáculos eh, para seguir ¿sí? lo que vos crees. que es crear un mundo, que es un montón de trabajo, sobre todo en, en, en juegos tipo D&D que tenés el, el mundo, el, el Fuego, el del aire, la tierra, etcétera, etcétera, ah, Así que estoy viendo todavía de qué se va a tratar, pero va a ser algo así. Ahora sí, el stream de hoy es el de Me Responde. Para cualquiera que sea nuevo, que acaba de llegar o, o que no conoce de qué se trata esto, la idea es que me hagan preguntas de, sobre rol y yo las voy a tratar de responder lo mejor que pueda. No tengan miedo en hacer ningún tipo de preguntas. <risa> eh, no hay problema en hacer ninguna, voy a tratar de responderla lo mejor que pueda y darle un poco de tiempo. Si se le ocurre algo extraño, háganlo, no hay problema. Vamos a hacer... Eh, está, creo que llega gente. Ahora sí. La primera pregunta de Carlos. A Tabi le toca torta... no, no le toca torta. A Tabi le hace mal la torta. Entonces, de nuevo Carlos. ¿Cuál es el video que no querías hacer, pero resultó ser muy copado y divertido?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 ¿Pensarán en abrirse un TikTok? Hay una comunidad de realidad latina muy grande y creo estaría curioso y sería divertido verte responder cosas ahí, o a Lu con sus muñecos bailarines. Es que Lo pensamos, lo de TikTok, porque ahora, digamos, como... el contenido que está, la está pegando con toda, eh, son videos cortitos, tipo de segundos. TikTok, siendo el rey en esto, pero todos sacaron los suyos. YouTube sacó Shorts, creo que se llama, y hay otros así similares. El problema es que no tenemos tiempo y... Pero no es tiempo de hacerlo, sino tiempo de investigar la plataforma y de ver cómo lo podemos hacer nosotros También eso es complicado um, y ¿Nos gustaría hacerlo? sí el tema es que... Nada, nada, además la taberna está en nuestro día a día y tenemos que... En algún punto tuvimos que decir, hasta acá llegamos Youtube, Twitch... Instagram, Twitter, Twitter de hecho me cuesta muchísimo usarlo Instagram respondo un montón, generalmente yo soy la persona que responde en Instagram los chats eh, Pero bueno, eh, tengo muchas cosas para hacer Lo que sí nos gustaría es que si alguien eh, tiene ganas de participar de la taberna y, y Yo sé usar TikTok, yo manejo TikTok lo que sea eh, Me gustaría hacer algo así para ustedes Estamos totalmente abiertos a esto hace mucho tiempo que venimos avisando Que nos gustaría que se sume gente del equipo sin problema eh, A ver... digamos Carlos ¿Cuál ha sido el video de stream más emotivo de grabar o hacer para vos? Todas estas preguntas estarían buenísimas si no responde ¿Qué ha sido más emotivo de grabar? Stream Buena pregunta Tiene... Siento que tienen que ser los talleres si, si ven en, en los... En los... loopers de, de todos nuestros videos Siempre estamos pasando bien Y siempre es divertido Pero... Los talleres Siempre los sentí mucho más personales yo. A mí fueron... Eh, fueron momentos de, de... realización, digamos Para ver, bueno Cuánto... Cuánto yo sé del tema Y cuál es la mejor manera que tengo Para compartir Con cualquier persona Que quiera ver el video y, y... todos fueron de alguna manera Muy personales Algunos más Otros menos pero fueron tentarme sentarme y, y, y... Es lo mejor que puedo hacer con lo que sé. Eh, el, el, el taller que hicimos de especial del Día de la Mujer, eh, no me acuerdo creo que fue el primer año eso del canal. Eso fue re difícil para mí porque... De hecho yo en un momento le dije a la chica, chica, yo creo que ustedes deberían estar enfrente de la cámara. Real, sospecho yo que sería lo correcto. Y, y tuvimos una charla larga al respecto. bueno. Quedó en que eh, yo soy la cara del canal, y última no está mal que haya... Eh, que, que aparezca, digamos, diciendo lo que pienso al respecto del tema. Es un tema súper complicado y súper largo. Eh, pero el video estuvo buenísimo, y, y, y yo sentí culpa en todo momento por hacer el video, pero... Siento que, que pudimos aportar un poco al a, a la solución de lo que es todo ese... Esa complejidad enorme Veamos. Cordura más una No es de rolero, pero ¿Cómo se lo están pasando en la nueva casa? De... Gracias por preguntar <ríe> eh, La verdad, muy bien eh, Nosotros con, con Bache veníamos de un departamento Muy chiquitito, y estábamos muy apretados Y teníamos cosas que ocupaban todos los espacios yo soy alto y grande y Así que tenía que esquivar cosas todo el tiempo No podía caminar derecho por mi casa En ningún momento Siempre esquivar un mueble, esquivar un sillón ¿verdad? Y ahora la verdad es, es otra cosa Y estamos muy cómodos estamos muy Hay mucho espacio Mucho espacio vacío, mucho espacio para caminar Los gatos pueden correr de un lugar a otro Algo que nos, que nos relaja a nosotros Así que estamos muy bien, gracias <risa> Bueno pregunta el concurso por las dudas. Me gustaría que las puntas del concurso las hagan también en el Discord, así cualquier persona que va al Discord las puede ver. Yo las voy a responder ahora, las voy a tener acá anotadas, eh, pero sí, estaría bueno que también pasen por el Discord ahí. Pregunta del concurso. ¿Da a presentar un personaje que es el que hace la secuencia o es más, mandarse así nomás onda soy un enano bárbaro, me toca decirle a Rey eso y actúo la escena? Esa es una buena pregunta. Esto es importante para nosotros. Es el primer, el primer eh, concurso de interpretación que hacemos. Sabemos que la interpretación es medio un concepto así, entre comillas, libre y nos gustaría que se mantenga. También sabemos, porque hicimos muchas cosas por primera vez en, en, en Años de la Taberna, y sabemos que las primeras veces es probable que nos equivoquemos en la organización, y las, en las reglas y en cómo se aplica. Así que no tenemos ningún problema en ese sentido Sabemos que alguna parte va a salir mal y estamos listos Ahora El formato que le presentamos a la gente es que van a tener 3 minutos para hacer su presentación Ustedes van a recibir una consigna y van a tener 3 minutos para usar como quieran ¿Ustedes quieren presentar al personaje y ocupar tiempo de esos 3 minutos? Diciendo soy tal, tal, tal, tal... Lo pueden hacer, no hay drama Pero sepan que les va a consumir tiempo Esto es porque no sabemos realmente cuánta gente se va a sumar el, el premium dinero. Eh, sospechamos que va a, a interesarle a más personas. Eh, por eso dijimos 3 minutos. Tal vez. Eh, vamos a considerar para la próxima hacer más tiempo. O. modificar lo de los personajes. Una pregunta que nos hicieron en el Discord es que si tiene. Que, que, que puede ser cualquier personaje de DD. Lo cierto es que no importa el juego que juegue, puede ser de cualquier juego. La consigna es el rey. El rey puede ser el rey en el, en el mundo futurista, en un planeta, en donde ustedes quieran. Ustedes tienen, la idea es que los jueces los van a jugar en, for, en, en, en cómo presenten ustedes la historia. Y como dije, les dimos todo este tiempo de preparación para que construyan algo copado. Y lo cierto es que yo espero que la gente presente todas cosas distintas y súper extrañas y sea súper divertido. Más allá de los premios y del interés monetario, creo que es una linda actividad. Así que en cuanto a la respuesta Si querés preparar una secuencia copada Hacelo, Trata de que ocupe 3 minutos El, no, no van a... Para mí es importante Si, si les sirve de algo Podrían presentar al personaje Con su interpretación No hace falta que digan Es tal tal y tal Está la clase tenor". No importa eh, Eso realmente Pero sí con su interpretación Podrían Expresar que es un enano bárbaro Sin decir que es un hermano bárbaro un poco la idea. Vaquero, de nuevo, pregunta de concurso. ¿Te podría, en vez de tener PayPal o una fuente para llegar dinero, sea el ganador elige una fundación y el dinero se done a esa fundación? No veo por qué no. <ríe> eh, una cosa con el premio. El premio fue donado a nosotros. Y sí, por una. por. Alto Foucault, que es un chelo. No creo que tengas problema. Yo creo que cuando una persona, si una persona gana el concurso decide. Donarlo, está totalmente en su derecho porque ese dinero ya le corresponde a esa persona No creo que tenga problema, pero le voy a consultar De todas maneras, no sé, es difícil dar dinero a cualquier parte del mundo Así que creo que si ese es el caso de la donación, tendría que ser una, donación, una fundación que tenga mercado pago Porque es la manera más fácil que tenemos nosotros de compartir dinero Y eso así, yo creo que se re puede hacer súper rápido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 Marvin, segunda pregunta. Ahora ya tienen tres años. Tiene algo pensado para agregar a la taberna? ¿Una otra campaña? ¿Formato de videos? Etcétera. Sí, definitivamente. Hay algo que eh, todavía no está definido del todo porque falta mucho para esto. Pero eh, está ahora en funcionamiento una campaña de Kickstarter para el juego de rol de llama Avatar Legends Que está basado en Avatar, la leyenda de Aang Y corra El juego de rol Que eh, yo lo quería desde que vi el dibujito está, vas, Me sumé al Kickstarter Y se va a liberar recién en febrero de 2022 O sea, febrero del año que viene Falta un montón Y hasta que lleguen los manuales acá Falta un montón más Y hasta que yo termine de leer los manuales y preparo una aventura y se prepare un stream con todo lo que requiere preparar un stream, falta mucho más. Pero... Estoy seguro que voy a hacer algo con Avatar. Eso sí. En cuanto a otra campaña o formatos de videos, sí nos gustaría, digamos, modificar algunas cosas. Se viene la serie de videos de Creando un juego de rol, eh, que tengo algunas ideas copadas, estuve pensando un rato largo, leyendo sobre diseño un montón, eh, para hacer algo lindo e interesante. Y me gustaría. Ahora se viene una serie de. Videos copados. Pero también nos gustaría, digamos, así como se acercó Lordi, como dije antes, que venga otra persona amiga de León, quiero dirigir, qué sé yo. Eh, juego de rol de Marvel en la taberna. No, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero hay, hay cosas que se vienen, sí. No quiero, no quiero digo, decir nada fijo. Yo sé que Avatar lo voy a hacer. Eso es seguro, ¿no? a ninguna edad. ¿Cuándo? No sé, porque falta muchísimo. Pero hay otras cosas que están ahí en el horno, viendo qué podemos hacer al respecto. Nota 122. Si fueras a hacer un sistema estilo futurista, puede ser Cyberpunk o más Científico Espacial. ¿Qué características te gustarían poner los personajes? Algo así como hackeo y eso. Eh, uf. Uh, no, no, me gusta eso de Científico Espacial. Cyberpunk si, si quiero jugar Cyberpunk, jugaría el eh, eh, juego de Cyberpunk. Ya viene preparado, ¿no? <risa> eh, en cuanto a científico espacial, suena interesante. Eh, creo que lo importante sería... Eh, ¿Qué características poner a las personas? Yo creo que... Eh, algo como reconocimiento de patrones, o inteligencia, algo por el estilo, porque... Ah, sobrevivir en espacio es difícil, <risa> eh, uno, uno creería que no, pero es re difícil, me parece <risa> eh, Por eso es súper complejo y caro ir allá Imagino que en el futuro debe ser lo mismo, tenés un poco más de tecnología, difícil vale. ah, Algo con ingeniería también puede ser, reparación de cosas, por eso me gustaría Sí, yo creo que hay algo así, igual me gusta la pregunta y voy a pensar un poco más al respecto Acá verá. ¿Cuándo nos dan nuestras insignias de plata? Ah, por los subs que hubo la otra vez. No sé cuándo sean, no, no lo sé. Eh, creo que sean después del mes. No, no estoy seguro. Pensé que ya las tenían. Carlos ya tiene de su dinosaurio. Nota tiene de su otro dinosaurio. No lo sé. Vaquero. ¿Cuáles son tus creadores de contenido no relacionados con el rol favoritos? Ah, esta pregunta me gusta porque yo, yo consumo mucho YouTube. Eh, mucho más que cualquier otra cosa eh, audiovisual. Hay... Veo en general tipo lo que llaman los ensayos. Que para mí son más bien documentales. De gente que investiga mucho, mucho un tema. Hay uno que es sobre cocina que se llama Binging with Babish. Que el canal empezó él haciendo... Eh, platos de cocina de, de cosas que veía en la tele o en las pelis Y aprendí mucho de cocina sobre él Y me encantó La otra eh, Hay una chica que se llama eh, Que esta me la compartió, Luciana Que se llama Se me fue Se me fue <risa> eh, Que hace videos muy interesantes Sobre análisis de Lindsay Ellis, gracias, Lindsay Ellis Gracias, gracias Luciana Hace análisis muy interesantes sobre Generalmente sobre Disney o sobre otros tipos de eh, De obras artísticas Y están buenísimos, la verdad, muy interesantes El, el, el video que tiene sobre el de Notre Dame es impresionante Y también hay una chica llamada Sara llama Sarah Zed, Que la descubrí hace poco, creo que Luciana ya la había, Pero yo la descubrí hace poco, también hace video ensayos Pero son... Es, son más sobre modas que hubo en la internet eh, Muy interesantes también Hace poco sacó un video sobre Sobre Gente que Cosas que pasaron en el mundo De, lo, de, de los fanfictions, por ejemplo Y la verdad es que es re extraño ese. Eh, Está bueno, digamos, que alguien te cuente Que, que existió todo eso eh, Eso es lo que estoy consumiendo ahora Pero hay un montón más, hay, hay uno que se llama Carl Jobs yo no tengo Ningún tipo de idea sobre eh, Speedrun eh, que es. Al parecer es jugar videojuegos bien y es solo rápido. Pero a mí lo que me interesa es la forma que él tiene de contar cómo se lograron todas esas cosas. Y. y eh, um, Carl Jobs lo hace de una manera increíble. Y yo, lo, lo único que me interesa realmente de, de, de, de Speedrun es ver, ver, verlo a él contándome esas cosas. <risa> Nota 122. ¿Cuáles son los dibujitos que marcaron tu infancia? Bien. Buena prueba. Tengo que decir que... Eh, en el momento no lo sabía, pero el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, que eran de, de dibujante, Andy Tartakovsky, fueron súper, super. De hecho, en Dexter fue la primera vez que vi algo relacionado con Rola. Había un capítulo que se llama DD&D, eh, D &D, es eh, Dexter siendo el peor DM de, de la historia Su grupo de amigos que no lo pueden creer Y después aparece la hermana, Didi. Y ahora no voy a hacer DM yo Y se va todo a cualquier lado Y es súper divertido eh, Y esa fue la primera vez que vi, creo, rol En algún lugar así Incluso antes de jugar eh, Súper copado Y me marcó ese capítulo y se me quedó así psh, a La cabeza Después... Eh, no recuerdo, vi muchos dibujitos, tipo las tortugas ninja siempre me parecieron fantásticas, pero ninguno se me quedó tanto como, como dibujitos que vi de grande. Estaba ah, de grande, Steven Universe me pareció impresionante desde que lo empecé. Le di clic al primer capítulo y no pude dejar de ver hasta el último, fue algo terminado. Pero realmente mi visión de los dibujitos cambió. Cuando estaba hablando un amigo y me dijo, Levante, hay que ver esto. Y puso un capítulo de Gravity Falls. Esto ya es de grande, es tipo 20 y Leí ese capítulo de Gravity Falls y no podía creer lo que estaba viendo Era... Flip. Fui a casa y me puse a ver Gravity Falls Pero No hubo... No tenía otra opción Y me encantó, me encantó Gravity Falls De hecho, cada tanto lo, la veo de nuevo o la pongo de fondo mientras trabajo porque es muy linda Y después, bueno, llegó Avatar, la leyenda de Aang Que fue otra cosa que me rompió la cabeza eh, Y después llegó, bueno, Gorra también me encantó eh, ahora estoy viendo. Digo, ¿La casa del búho o la casa de la púa? No. En español. La casa del búho o la casa búho. Está buenísimo. Eh, Billy Mandy. Ahí está ese. Donde... <risa> Billy Mandy era genial. Bien. Eh, creo que recorrí bastante. <risa> Digamos Nota, quiero una sección de Bachi y Lu haciendo cosas. Puede ser manualidades, manualidades o lo que sea, yo tiro la idea. Yo también. <ríe> yo también. Pero hay que ver si ellas quieren. Eh, Lu tiene su sección de los videos de Lore, que está buenísima. Y Bachi se encarga de editar los videos y hace toda la parte de las redes sociales, que es un trabajo inmenso. Eh, pero estaría bueno también que estén en cámara. Curtura más una. ¿Cuáles son tus materiales físicos para aventuras, aparte de los dados?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 Un, ya me perdió un curso, como es? Fíjate en el, en, el, en el Discord que está toda la información y pregunta lo que quieras. Carlos, estaba viendo un streamer de DD. Es muy complicada la regla de sigilo, me refiero. Si soy invisible, ¿aún me pueden descubrir por mi olor a bárbaro sudado o escucharme o moverme? Pues bien, como DM, decir: Te ocultaste y te escondiste el enemigo 1, pero resulta que el enemigo 2 te sigue observando y grita tu posición, así que perdés el sigilo. Bien. Hay, ver, son varios temas, no son solo sigilo acá. En el caso de la invisibilidad, es, eh, es una, una discusión que se, que se viene dando hace mucho. ¿eh? ¿Cómo es algo realmente invisible en el juego? ¿no? De hecho, en un momento, en 3.5, la discusión había quedado que en realidad ser invisible te da más 40 sigilos. Creo que dijeron 40 para que nadie moleste. Eh... eh pero sí, yo también considero, digamos, que si vos vas cargando, eh, si vos sos invisible, pero qué sé yo, vas caminando sobre vidrio mientras tocas el tambor, probablemente te escuche la gente, ¿no? eh, Yo creo, digamos, que la invisibilidad ayuda muchísimo el sigilo, yo te daría ventaja incluso, o algún bonificador incluso adicional. Pero, digamos, si vas haciendo ruido o si cargas algo que tiene mucho olor, probablemente la gente se dé cuenta. Eh, porque solo, solo no te ven, el resto de los sentidos están ahí. Ahora, en cuanto a lo de... Te ocultaste de un enemigo, pero el otro te vio. Eso para mí no está para nada mal. Yo veo como que... Eh, vos tiraste sigilo... Y el DM tiró más que vos. Nada, nada más. Y la explicación que dio fue que... Bueno, sí. Tu sigilo fue suficiente como para que uno no te vea. Pero el otro estaba un poco más atento. Me parece una buena manera de... Eh, de Narrar la situación Como que le dio al jugador El beneficio de sí Todo lo suficientemente sigiloso como para Escabullirte de una persona, pero había otro Que justo estaba mirando en esa dirección y además Tiene antorcha eh, Ahora Tal vez puede ser, digamos, incluso que El DM esté tirando la Percepción de todos los NPC Que estén alrededor Y ahí, digamos, bueno Parece medio una pérdida de tiempo Pero sí eh,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 La verdad, hay, hay de todo. Yo creo que por ahí el Macabian te da más libertad, es más fácil al principio, pero los otros también pueden. <ríe> Gordura, ¿cuál es el secreto para tener esa barba tan cool? <ríe> Yo tuve suerte y no hago nada respecto a la limpio nomás. <ríe> Carlos. En esta fecha, ¿por qué sabemos que... Cambiamos por el tiempo. ¿Cuál es tu enemigo del manual de monstruo favorito? ¿Cuál es tu tipo de enemigo favorito? ¿Cuál es tu monstruosidad? ¿Tipo? ¿Cuál, es tu ¿Cuál es tu tipo de enemigo favorito? Monstruosidad, aberración, bestia. Ahí entendí. Eh, mi enemigo favorito del manual. A mí me gusta... Va variando esto, ¿eh? <risa> Generalmente es... Agarro el manual, voy leyendo y digo... Oh, ahora me interesa este. Eh, ahora me interesan mucho los... ¿Cómo se llaman en español? Los bullets. Esos tiburones de tierra, que son todos plateados y medio balados. Esos esos son geniales. Eh, y, pero me, en, en algún otro momento ha sido otro. otro. Y en cuanto al tipo de enemigo, a mí me gustan las... Pero eh, así tipo general, las monstruosidades o las aberraciones, definitivamente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 Estuve en el stream del domingo. ¿Por qué están tan buenos los libros de rol para un jugador? Confesa. ¿El DM malo está escribiendo un libro así, que todo acaba en muerte? La verdad que no lo sé. Para mí fue medio una decepción. Yo quería una historia mucho más copada, eh, para los que no sabían. El domingo pasado hicimos un stream de Roll single player. ¿no? Estaba yo leyendo un libro de Elige tu propia aventura. Y eh, elegimos uno en base a la portada. En la portada hay un dinosaurio. Y al final era sobre viaje en el espacio. Fui, vimos los dinosaurios una vez, pero fue de un viaje en el espacio. Y eh, con el chat íbamos eligiendo las hojas Estuvo divertido Estuvo divertido eh, Y van a volver, de hecho tengo unas cosas preparadas ahí para, para ustedes Creo que este, este domingo voy a hacer otro O el sábado, no sé eh, Pero la verdad que sí, el libro fue medio una decepción Muchas cosas terminaron en muerte Y muchas cosas terminaban porque sí tipo Porque dijeron, bueno, y acá vamos a poner fin eh, fue, fue, fue raro esa parte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 Tenía su personaje extremadamente mega re, -contra re poderoso Nadie tenía ningún tipo de chance contra él Y lo que sé de la aventura era que Tu amigo tenía que vencerlo eh... Pero además la mitad del capítulo es eso Y el capítulo dura creo que 20 minutos Es bien, bien rápido Carlos ¿Cuál es tu sketch favorito de Lelutiers? Uf, Tengo poca memoria para estas cosas había Tiene que ser alguno de los de Piero, Probablemente todo Mastropiero eh, Si no conocen Mastropiero que nunca de Lelutier, Se lo super recomiendo Es muy muy divertido un, un, un... Es comedia muy, muy muy especial la parte de Lelutier. Además es, es todo un show Es, es, es teatro así que lo pueden, lo pueden ver en Youtube sin problema Estoy seguro que tiene que ser eh. Carlos Puedes enseñar a Chester que hizo el mago 3D También te hizo... Vos? no, a mí no me hizo sí. Eh A ver Si, vamos Cantar de la silla Este es el Chester que hizo el Mado 3. Despaso les quiero comentar que el Mado 3D hace miniaturas impresionantes en resina, tienen un montón de detalles. Y a mí me hizo el Chester, a Rachel hizo a Kaiden, a Lul hizo a Baggins y a Max le hizo a Cal. Así que los pueden ir a ver ahí. Está la información ahí. Sí, eh, tiene razón Kilpas. A... Volviendo a lo del libro, el único, lo único que divertido fue. En algún momento estábamos en un circo... Terminamos. Tipo, el final del libro de Elige tu propia aventura era... Fuimos a un circo y nos volvimos entrenadores de quarks y partículas. Nunca entendí cómo llegamos, eh. Adix. Pues empezar con una pregunta, ¿qué parte del sistema de combate de DD me recomendás para intentar en WOD? En mi partida ya ingresé lo básico de movimiento de primera y segunda acción y estaba gustando. Mm. Y es raro, porque el sistema de combate de, de Mundo de las Tinielas es, es más narrado, no tan mecánico, pero entiendo la necesidad de las mecánicas. Eh, creo que lo, lo que más ayudaría es el tablero. Eh. Para poder visualizar a todo, ¿no? Enemigos, obstáculos, posibles rutas de escape. Creo que eso es lo que yo implementaría. Eh... Después, bueno, tenés que ver cómo. Si ya tenés movimiento, ahí, ahí va mejor, pero. Creo que iría por ese lado yo. El resto del sistema de combate de vampiro me gusta mucho. Combate de éxito, sí. Sí, sería por ahí. El tablero me parece una gran idea para, sobre todo digamos porque es muy probable que eh, las descripciones de, de M tal vez no se capten del todo bien y no se entiendan digamos las distancias o, o los lugares en los que están los M. Eh, no sé qué versión de Vampiro están jugando, va, de Mundo de los Tigres están jugando, pero por ejemplo Vampiro Quinta hay como una... Una recomendación es que los combates duran tres rondas, para agilizar todo, porque suelen ser bastante brutales y rápidos. Yo, yo implementaría el tablero. Carlos, la mesa que tenían, donde rotaban DM, tú con otros DMs de canales, sigue ¿sí, suspendido o cancelado? Yo hasta esta altura ya me imagino, bueno, en algún momento, les voy a contar a la gente que no sabía, existió algo que se llamó el Gremio Gris, que éramos un grupo de DMs que hacíamos contenido de rol, esto fue hace mucho tiempo. Creo que ya pasó un año y pico La idea era que cada uno iba a dirigir un, Una sesión Y íbamos a contar una historia Y después iba a crecer Pero No sucedió Creo que Yo dirigí una sesión sola Fue muy rápida Y No la grabamos eh, Así que solo la vio la gente Que estaba ahí en stream eh, Después Las siguientes sesiones Creo que están guardadas en algún lado Pero Yo también eh, Y se pospuso, pospuso hasta que ya creo que nadie más se acuerda de, de, esa, de esa partida. Estuvo divertido, compartir con otros DM estuvo genial, eh, muy buenos DM todos, estaba catador de rol. Ciruc eh, DM, Andrés, ventaja, y Adria, de cuentos de bokehara. Estuvo, estuvo, estuvo divertido, la verdad, Porque además fue una práctica de hacer el mundo etc. Pero para mí ya se canceló completamente De hecho ya eh, Incluso si volviera Tendría que mover un montón mi agenda Como para, para poder algo así Sigamos eh, okay. Nota Ya que la túnica es uniforme Oficial del canal ¿Cómo deberías usar otras túnicas O algún otro disfraz de vez en cuando? No pasa nada <risa> La túnica no se mancha eh, A mí me gusta mucho usar disfraces Estaría genial Y mm, pero como que no tengo nada No puedo <risa> y, eh, Pero sí, me gustaría Sería genial Cuando jugamos más Vieron que, eh, por ejemplo cuando, En nuestra partida de DD Los chicos se ponen eh, Luciana tiene los goggles de, de Vines Max tiene la espada y el parche Y Bachi tiene los guantes La Camisa la, la Y el sombrero pero después cuando juegan vampiros también están reproducidos Luciana tiene el coso ese que siempre me dice el nombre Y no me acuerdo, tiene un vestido eh, Bachi tiene el gordito Tiene un piercing también aleco. Max se pinta todo de Noferatu. Está buenísimo Y Lordi es, es tipo Es un show caminando eh, Se cambia de, de tiene, Él tiene al lado de la mesa de, de M Tiene lo que llaman props Pelucas, sombreros, antiguos y cada, persona, cada NPC que se, pre, se presenta Tiene algo diferente Entonces es muy fácil reconocerlo, eso está buenísimo Gran recurso de ¿eh? eh, A mí me gustaría usar otros disfraces, sí eh, Pero no tengo <risa> esa, es, esa es la única, verdad Las túnicas, no uh, Carlos ¿Qué me de Curso of Strad? ¿Has leído los nuevos de Van Riche en talla ¿Sabes que todavía no? <risa> eh, Strad me encanta Es una partida, una... Una ambientación excelente. El Parovia me parece un lugar genial. Strad es un plano ah, súper, súper bien escuchado, eh, Muy diferente al, al, al común. Eh, no leí en Richard ni Talla. Los tengo ahí en, en Division. Están ahí compartidos. Eh, pero no, últimamente fueron. Fue leer temas. Como venimos haciendo la serie de juegos para One Shot, tenía leyendo sistemas de otros juegos. Eh, me tengo que poner el día con la Eso es seguro. Además, quiero poner cosas nuevas en mi aventura. Así que lo voy a hacer. Everard, en tus campañas permitís sus clases como Samurai o Caballeros Rúnicos. ¿El Caballero rúnico dónde es? Eh, no sé dónde es el, el Caballero runico. Tal vez. Tío. Ah, es de talla, sí. Eh, yo creo que no, eh, no le dije nunca que no a ninguno de mis jugadores Cuando me traía una cosa así De hecho eh, la razón por la cual hay Groom Se aventura es porque Luciana y Max querían jugar ranas Vieron la rana esa, se enamoraron de la imagen, dijeron quiero jugar esto, y yo dije, bueno eh, Y Bachi me dijo quiero ser eh, cronomante, y dije bueno, dale, hacelo eh, Yo sí, pero he puesto límites en algunas cosas en, en, en el pasado Ahora como que me siento más capaz de llevarlo acá Pero en el pasado había cosas que no me gustaban O que no quería que pasen Porque una vez fue porque Creo que no podían jugar monjes Porque los enemigos Tenían el nuevo estilo de pelea Que no usaba armas Y destruía todo Y eran monjes, eran, eran monjes. Y, ellos nunca los, y, y la civilización de ellos Nunca había hecho algo así O siquiera había los lo había visto entonces era como una sorpresa que vengan a pelear y eso estuvo bueno pero otras veces tipo cancelé cosas porque si sí, muchos mucho de manuales medio al azar en eh, 3.5 estaba el dragón y ahí adentro había cosas súper extrañas que no me interesaban porque no usaba mucho los dragón no. eh, ahora yo no tendré problemas sí, y, eh. Si Max me dice quiero ser samurai, o si Pachi me dice ahora quiero ser qué sé yo, eh, evocadora, bueno, vamos. <ríe> Nota 122. ¿Tienes alguna anécdota divertida para contarnos? No tiene que ser relacionada con el rol, algo que te haya dejado un lindo recuerdo. Seguro que tengo. Eh, pero yo me olvido todo esto muy rápido y me lo, y, y. uy. Y me lo acuerdo cuando no me sirve <risa> eh, A vez las chicas se acuerdan de alguna Pero yo no No me acuerdo ninguna Ah, qué mala memoria que tengo cosas Eh, a pensar un segundo Alguna anécdota divertida Seguro tengo eh, Y seguro está relacionada con alguna estupidez que dije y hice O vi a alguien hacer eh, A ver la producción me ayuda uh. <risa> Bueno, es. Esta eh, me, me causó mucha gracia eh, Ah bueno, acá, acá hay dos Cuando estábamos grabando uno de los videos de Tulu, Estábamos explicando el sistema de combate Hay una parte en la que yo tengo que hacer que tengo una pistola en la mano y disparo eh, Y por alguna razón Cuando estamos grabando, yo solo tenía que hacer la mímica Y cuando hago el disparo digo tipo ¡Paf! Y Baches empezó a matar de la risa y me dice Así no hace una sola, así, así, así con un disparo de verdad y cosas por el estilo Y me cargaron por eso como un rato re largo Y lo hicieron bien, creo que están los bloopers Después hay otra eh, eh, eh, me, eh, Uno de los últimos eventos a los que fui Que me prestaron una mesa, dirigimos ahí estudio. Que de hecho hicimos un video Fue una cobertura de un video que hicimos Eh... Videos, me parece Están en el canal Son videos viejos, creo que del primer año Y... Fui ahí yo estaba con la túnica tipo, yo un Y estaba con la túnica gigante Y yo también eh, Todo violeta Y... Cuestión que un mes más tarde Un amigo me dice ¿Asustaste a una pareja? Y digo, ¿qué? Resulta que él Tiene un amigo Que... Eh, es como muy conservador No anda en cosas Raras, no ve cosas extrañas Y él lo había Convencido de que Vaya a esta convención A jugar juegos de mesa porque sabía que le iban a encantar Entonces este señor Fue con su pareja Y cuando vieron al brujo Extraño en el medio del salón Se asustaron y se fueron y no volvieron nunca más Porque había magia negra <risa> Yo no lo podía creer <risa> Encima yo estaba ahí dirigiendo a gente Que se estaba matando de la risa La estaba pasando re bien Dirigimos paranoia en ese, en ese evento eh, Esas son las que me acuerdo Gracias a la chica de producción Digamos Everard ¿Los dioses o entidades afectan de forma distinta A los paladines clérigos y o brujos? Esa, es, esa es una buena pregunta Para mí sí Porque... Eh, son clases directamente influenciadas por él Y son personas que saben de lo que son capaces Y del alcance que tienen estas, estas entidades sí, Para mí debería, eh, deberían tener un poco más de recuerdo a la hora de tratar con un dios por ejemplo, Tal vez un guerrero que va por ahí, no le importa el dios Va y le insulta todo el día Un palaín tendría más recaudos a la hora de insultar a un dios Porque primero tiene, tiene estudios arriba de él tal vez genera problemas Ahí está. Nota: No me quedan del todo claro las, todo claro las tiradas y, sobre todo, algunas de las caras en los dados de vampiros. ¿Puedes es una breve descripción de cómo son más o menos? Eh, es que me gusta la pregunta. Eh, lo voy a hablar con Lordi, me gustaría que lo haga él y tal vez podemos hacer algo bien rápido porque.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 si vos tenés el ANC con las estrellitas, sacaste un 10. Y el 10 es, se considera un éxito. Ahora, si vos sacás dos 10, te duplican los éxitos, porque es un crítico. Eso, esa es la que me acuerdo. Es dos ANC con estrellitas, considera que tenés cuatro éxitos. Esa es la idea. De todas las demás no me la acuerdo. Eh, el punto, si hay un punto solo, es un número del 1 al 5.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 Usé cosas de todavía más al sur Grande, eh, bueno, otro cheer Usé cosas de todavía más al sur Creo que fue No me acuerdo en qué, en qué sector eh, O, o, o que no sé si eran nómadas O tenían establecido como un... Tenían un territorio, ahí está Vamos a decirlo así eh, Pero fue principalmente mitología de este lado En cuanto a... Um,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 Eh, un gran Lordi La verdad me sorprende cada vez más Fue Cómo dirige cómo, cómo lleva la aventura Además eh, Con él tengo charlas de DM No tengo con nadie más eh, Vive acá cerca de casa sí. Y disfruto mucho esas charlas <risa> Y creo que, no, que no, no puedo tener esa charla con, con nadie más del grupo Porque bueno, eh, nadie más dirige tanto Como... Sí que Estuvo lindo Carlos, ¿vos qué tanto limitás los trasfondos de tus jugadores? Por ejemplo, que te digan que al sur existe un pueblo olvidado y después en la ciudad donde están conoce a un NPC que vos ni tenías contemplado o que yo te diga yo estuve aquí en mi vida pasada y lo recuerdo por un sueño. Ahí inmediatamente lo limito. Yo, el trasfondo del personaje es importante para mí, sobre todo en la creación de personajes. Por eso... Crear los personajes es todo un segmento antes de jugar. ¿no? Si vos me decís, bueno... qué no sé si yo, por ejemplo. Soy este pueblito olvidado y conozco a este mercader que va y viene. A esta ciudad. Bien. Yo como M voy a considerar eso para la aventura. Si van a esa ciudad es posible que esté ese mercader. Ahora, yo voy a decir si está ahí o no. El jugador no debería tener esa posibilidad eh, en mi caso. Pero yo también soy muy controlador con la aventura. Va todo muy medido, porque estamos preparando la aventura para el stream Y, y siento que me gusta tenerla Ahora, por otro lado Está buenísimo <coughs> Uy. Está, bueno. está buenísimo que los jugadores tengan este, esta posibilidad de agregar cosas a la aventura Sin, sin que sea algo como... Eh, pasarse, ¿no? o exagerar Tipo, yo estuve acá en mi vida pasada y lo recuerdo por un sueño Suena como re difícil Ahora, si vos me, si me presentás una, una explicación un poco más elaborada y un poco más interesante Digo, ¿sabes qué? Sí, dale, vamos por ahí Después yo tomo las riendas de la aventura otra vez Que sería la parte eh, eh, narrativa Pero está buenísimo darle a los jugadores la responsabilidad narrativa por un rato Eso seguro Pero Que no sea tan extraño Estuve aquí una vida pasada y lo recuerdo por un sueño Suena una mentira. Cualquier persona que te diga eso, yo te digo que suena una mentira. Carlos. ¿Cómo narrarías que un clérigo que sigue sí un dios, por ejemplo, de y después quiere multiplicación a Paladín, pero quiere seguir ahora a otro dios que le da, por ejemplo, venganza? ¿Según las reglas se puede o tiene que ser el mismo dios para el clérigo Paladín? Eh, según las reglas se puede No hay ninguna limitación en reglas que, te, no te, que no te deje hacerlo O sea, solo Tener el nivel, ¿no? En cuanto a las reglas Para multiplicación necesitas nivel, nada más Y cumplir los requisitos de las clases Eso, eso es todo a nivel mecánica En el libro no vas a encontrar algo que te diga así Lo vas a encontrar en la historia No sé cómo narraría un clérigo así, pero eh, Por como yo lo veo, digamos Ser clérigo paladín de algún dios Suena como es una responsabilidad grande, y es una decisión importante eh, Siento que es un arco argumental para un personaje súper interesante Que sea creerio de un dios, pero también vea la fe en, otra, en otro dios Y decida ser eh, paladín de este dios, no, por cualquier razón y, y tenga que cumplir con la, la, las dos religiones a la vez Hacer los rezos, o los vales de uno, lo mismo para el otro A veces va a tener que tomar una decisión que debería beneficiar más a uno que al otro Es algo muy, muy extenso de jugar Y muy complejo, la verdad, esta buena idea suena re difícil Bien directo, ¿cómo lo haces para tener una tan Increíble, gracias de suerte y la limpio no <ríe> Es la mejor respuesta que pude dar. Hasta ah, grande y anti-latina Uno, uno, uno genial. Everard, ¿qué libros recomiendas para empezar? Bien. Yo recomiendo. Eh, probablemente estás jugando de DD, yo te recomiendo que, lieras, le, que lean los básicos, los básicos. Son importantes, son súper importantes Saber las reglas, aprender las mecánicas Leer los consejos que vienen dentro del libro O las ideas Y... Eh, pero después por ahí eh, Si querés tipo, buscar inspiración en, en libros o cosas del estilo eh, Hay muchos, muchos libros de fantasía Que te pueden llegar a servir Mi recomendación es que... Eh, si vos, por ejemplo, si sos una persona que ve más dibujitos que, que el libro, que ve más series que el libro, que te veas alguna, alguna aventura o algún tipo de, de, de, de más un contenido similar a lo que vos pensás que va a ser tu aventura de error, por ejemplo, si, si vos decís, bueno, la aventura se va a tratar de destruir un objeto mágico que va a, a pudrir la tierra, mirate al Señor de los Anillos y fíjate cómo que armó la historia, en base a... Es, es, es un ejemplo bien clásico, pero hay otras así. Eh, por ejemplo... Steven Universe se trata sobre un grupo de, de personas que tienen que luchar contra un enemigo súper poderoso y tienen que ver cómo lo solucionan. Eh, eso está re bueno como estructura en esto. Prestar, hay que prestar atención a esas partes. Para series también tenés otras cosas. Hay... Mi recomendación es que leas el manual y después te fijes vos es lo que más te gusta de lo que consumís y trates de lograrlo de esa manera Así que, por ejemplo, si te gusta Naruto y querés una historia sumamente épica como la de Naruto que es tipo inmensa, grande aún, podés, eh, podés usar material ahí y ver cómo ellos presentan la historia ¿no? cómo arranca desde que es chiquitito y está en la escuela hasta que es tipo máximo ninja del mundo eh,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 eh, de todas maneras la parte del contrato social es importante que el contrato social se va a actualizar durante la partida alguien cruza una línea ¿no? y otra persona dice che esto hasta acá llegué yo se actualiza el contrato social en ese momento y se sigue jugando siempre y cuando hay que cuidar a, a, a, tipo, el bienestar de la dinámica del grupo y a las personas que están integrándolo porque si no, si no tienes un grupo no puede jugar eh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 eh, ahí también es buen momento para ver digamos, Qué material vas a dejar disponible Que los jugadores y demás. Eh. Esas cosas Y bueno, comer Como dijiste Yo llevo a 90 Se me hace fácil imaginar una persona Que no crea en deidades en este mundo Porque no hay una presencia tan marcada ¿Cómo podrías crear un personaje así en deidades Siendo que los poderes y los dioses están tan presentes? Bueno eh, eh, eh, Esta es una, una Tipo una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 Porque le rezó a alguno de ellos dos, de estos dos dioses. Está difícil aparte de la no creencia. Porque los dioses están muy presentes en el mundo, como bien decir. Incluso enteros creo que hasta lo puedes ver. Para mí, ahí hay una diferencia. No creer en los dioses es ridículo. Están. Le dan magia a la gente constantemente. Eh, probablemente un personaje... es Alguno de los personajes, eh, incluso el, el más ateo de todos, fue curado. Por magia de algún dios.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 Dan magia eh, bueno. A veces qué sé yo, eh, Pueden aparecer las personas Tienen ejércitos Tipo de paladines es... No creer no, no, no tiene sentido Carlos ¿Cuál es tu hecho favorito? ¿Cómo lo harías personaje de de quinta edición? ¿Y Avenger favorito? Pues tengo que decir que Spider-Man, el mejor Lejos. No hay forma de decirlo. Y cómo sería un personaje quinta. Y yo imagino que va por el lado de monje. Tal vez un danzarín sombrío. No lo sé. Eh, pero es, pero es Spider-Man. Definitivamente eh, Spider-Man. Sabría cuál su clase también. ¿no? Nota 122 ¿Cómo preparas una partida de investigación? A mí se me hace difícil porque hay que buscar una intriga bien estructurada Y darle pistas adecuadas a los jugadores. Es importante para mí Que La parte de los personajes investigando activamente Los personajes interrogando a personas Esa es, esa es la parte donde, donde hay que ponerlo el misterio en sí puede ser algo bien simple, pero lo que importa es la parte, cuando nadie sabe de qué se trata. Entonces, ¿quién es sospechoso? ¿Quién estuvo ahí? ¿Por qué está esto acá y no está allá? Esa es la parte a la que hay que ponerle ganas, como. Esta, ¿no? como entiendo, entiendo la parte de investigación. Es difícil, porque, eh, pero en juegos, por ejemplo, como TULU, es lo más importante. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Por qué está esto acá? Eh, todas esas son preguntas que los jugadores tienen que, que tratar de responder. Mismo. O buscar recursos para responderlo. Y eh, eh, a, a eso digo, el énfasis como DM tiene que estar en el misterio. No importa el... Para mí es, es, es eso Porque los combates resuelven todos los problemas Bueno, de repente hay tensión porque alguien está Moviendo una espada en tu cara Eh... Hay, hay tensión porque... No. Bueno, ahora, en el misterio ¿Por qué hay tensión? ¿Cómo logras tensión en lo mismo? Bien Que haya poco tiempo para resolver Que haya cosas en juego Si no lo resuelven pasa otra cosa peor Eh... A medida que lo van resolviendo, van descubriendo un mundo que no conocían que no está tan bueno. Que las pistas no solo revelen el misterio, digamos, sino que muestren el porqué. Por ejemplo, a esto me refiero con que vayan revelando el mundo, ¿verdad? investigando algo y de repente te das cuenta: bueno, que en la ciudad hay, qué sé yo, soy cultista. Eh, los cultistas de repente. Están secuestrando animales. Y así te vas dando cuenta que el pueblo chico ese donde vos vivías no era tan tan inocente como vos pensabas. Y de repente el personaje se va a ver envuelto una, en algo mucho más grande. De eso se trata para mí. Y que haya gente que los persiga, que gente que los vigile, gente que les haga preguntas, gente que no quiera responderles eh, cosas por el estilo. Y que ellos te buscan la máquina. Para mí va por ahí. Bien, esta parece ser la última pregunta Carlos Vos como DM qué haces para que gente novata empiece en el rol y sea tímida para participar o hablar Es un canal de YouTube <ríe> eh, eh, Lo cierto es que eh, en mi caso yo fui muy, muy tímido a la hora de empezar a jugar y lo mejor que pasó fue que me dieron espacio y me esperaron y no me apuraron en nada. Okay. Tal vez no lo hicieron. No, no lo hicieron activamente. Sino que simplemente me ignoraban. O estaban más en la suya que. en, en... Pero a mí me ayudó, digamos. verlos a ellos disfrutar. Verlos a ellos pasarla bien. Y. Eh, darme cuenta que yo también. Así que a mí me gustó que me dé mi espacio. Algunas personas lo van a poder lograr más rápido, otras no tanto. Pero lo cierto es que la timidez es, es, es, es algo muy limitante eh, por lo menos yo lo experimenté así y yo creo que lo importante es que si a una persona tímida eh, le gusta jugar rol, es, eso ya es suficiente, que esté en la mesa compartiendo con ustedes y de a poco se va a soltar, de a poco va a compartir con ustedes de a poco va a a, a soltarse más pero no no, lo, no apures a esa persona ah, Si me hubieran apurado a mí, yo tal vez no estaría jugando ¿no? Eh, Entonces Bien Estas fueron todas las preguntas para hoy Pero quiero recordarles que es el cumpleaños de la taberna Hoy Hoy es el cumpleaños oficial de la taberna, el 28 de agosto Pero lo vamos a festejar El sábado 28 y 29 Va a haber mesas de one-shots dirigidas por varios DMs En el servidor de Discord que están ¿Para participar ustedes? O están ahí? También tenemos el concurso de interpretación que espero les guste Yo siento que es una idea súper divertida, súper copada, hay premios de dinero Así que más todavía, espero, espero verlas ahí También vamos a hacer una taberna responde el, el domingo 29 todos Max, Lu, Bachi, Lord y yo Eso va a estar buenísimo Y bueno, algo que me olvidé de mencionar al principio es que estamos en una colaboración con Akataka el mago 3D y CrossMic. Crossmic eh, hizo algunos dibujos. Antes y hizo algunos. De acá, de hecho, hizo la, las medallas de dinosaurios. <ríe> qué genial. Eh, también el miércoles que viene vamos a volver con el tema de Warbuilding. Todavía. Estoy ahí planificando. Vamos a ver qué sale. Y. Eh, bueno. Espero, espero que se sumen. Espero verlos. Muchas gracias por acercarse. Estuvieron un montón de preguntas. Estuvieron buenísimas.